Hola, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, dentro de los editores, entramos en un nuevo subgrupo, el de datos, y ahí solo nos quedan seis editores por ver, y ya con eso acabaríamos toda la sección. El primer editor que tenemos dentro de ese subgrupo es el denominado en español listado, o bien en inglés, outliner. El Outliner es este editor. Os lo he puesto aquí para que no interfiera eh, mi cabezón en esta parte eh, donde aparece originalmente. ¿vale? Así que me lo he traído aquí y aquí lo vamos a poder ver tranquilamente sin ningún problema. El editor eh, del listado o el Outliner es este editor que tenemos en pantalla. Al igual que en eh, ocasiones anteriores, este editor está compuesto de una región principal y de un encabezado. Y en el encabezado lo que vamos a disponer son un icono que es un desplegable, que nos va a mostrar los modos de visualización que tenemos dentro de este editor, ¿vale? que son todos estos modos, los vamos a echar un vistazo ahora. Luego eh, tenemos una opción de búsqueda. Para poder buscar cuando tenemos muchísimos objetos, y eh, eh, muchísimos esqueletos y muchas cosas dentro de nuestra escena, nos puede interesar realizar búsquedas por, por nombres para que nos haga un filtrado de la información y que solo nos muestre lo que nos interesa. Luego, hablando de filtros, tenemos este embudo de aquí que es eh, lo que va eh, a contener es lo siguiente. En principio tiene unos alternadores de restricción donde nosotros le vamos a poder aquí habilitar eh, determinadas funciones, determinados botones para que podamos seleccionar si queremos o no queremos que el objeto, o malla que tengamos en ese momento en el outliner eh, sea por ejemplo seleccionable que es esta opción de aquí o bien que se vea o bien que nos aparezca en la vista principal o bien que se renderice y estas dos últimas opciones que tenemos aquí que atañen a las colecciones es para el momento del procesado de las de las escenas vale si queremos que una determinada colección solo muestre las eh, luces indirectas o bien esto que es el, el hold out vale que vamos a ver ahora y os lo voy a explicar enseguida luego tenemos estos selectores que lo que nos van a eh, mostrar son los contenidos dentro del listado del outliner de forma alfabética o bien eh, sincronizando la selección vale funciona lo que tenemos seleccionado o bien eh, mostrando la columna de modo, que es esta columna que tenemos aquí, ¿vale? Si la quitamos, veis que se quita, ¿vale? Ahora vamos a verla. Eh, de momento simplemente quedaos que ahí está para poder seleccionar si queremos o no queremos ver eso. Luego ya sí, esta parte de aquí, que es eh, afecta al modo en el que nosotros vamos a realizar las búsquedas en ese casillero de ahí arriba, ¿vale? Y eh, nos eh, permitirá decir si lo que queremos es una coincidencia exacta, o bien eh, si queremos que sea sensible a las mayúsculas y minúsculas, ¿de acuerdo? En, a la hora de introducir el texto. Luego tenemos una serie de filtros que nos van a permitir ver o no ver eh, determinados tipos de objetos, en, o colecciones, o, o mallas, o luces, o cámaras, etcétera, en nuestro Outliner. Por ejemplo, si yo desmarcara eh, objetos no en objetos eh, se ven todos si lo desmarco veis que no aparece ningún objeto vale si lo marco aparecen todos si yo quito las mallas desaparecerá el cubo que está en el centro veis vale o si bien si quito la cámara se quita la cámara de acuerdo aquí podemos seleccionar qué tipos de objetos nos interesa ver o no ver de acuerdo Luego ya lo que nos queda es un botón que tenemos aquí que nos va a permitir re, eh, crear una nueva colección dentro de nuestro Outliner. ¿vale? Le pinchamos aquí, nos crea la colección 2 y aquí en la colección 2, pues podemos ir incluyendo determinados eh, objetos de nuestra escena, ¿de acuerdo? Para tener nuestras escenas ordenadas, porque el Outliner, la finalidad que tiene es, digamos que poner un poco de orden en todo lo que es el archivo de Blender que estemos trabajando, entre otras cosas. ¿Vale? Tiene muchas funcionalidades, pero la principal es esa. Bien, la región principal es la que estáis viendo. Tenemos una escena, una Scene Collection, que es la que viene por defecto, ¿vale? En cada una de las escenas y de esta colección de escena cuelgan todas las colecciones que necesitemos crear para nuestros elementos. Aquí podremos seleccionar eh, si estamos construyendo un edificio, pues una colección que se llame edificio, dentro de esa colección podemos tener una subcolección que se denomine, eh, por ejemplo, ventanas, otra que se denomine mm, portal, etc. ¿no? Y, y dentro de cada, esa, de cada una de esas subcolecciones podemos ir incluyendo más, tantas como precisemos y necesitemos. No hay un límite para esto. ¿De acuerdo? Bien. Bien. En la región principal se disponen diferentes columnas, una columna que hay aquí que no está, o sea, no están definidas, no se están viendo con separadores, ¿vale? Pero hay una columna aquí que, como os he comentado, lo que refleja aquí es el modo de objeto. Voy a ir realizando algunos cortes a lo largo del vídeo como este, porque me he dado cuenta que... Me he animado a explicar y no he explicado gran parte de las cosas que son necesarias vale en este momento os estoy hablando sobre esta columna que hay aquí que indica el modo de objeto para que podáis ver esto lo que voy a hacer es rescatar porque el vídeo que estáis viendo ya lo he grabado por completo y lo estaba editando y es cuando me da cuenta voy a rescatar un cubo que voy a crear un poco más adelante un control z para explicaros algo vale y eh, os voy a explicar qué ocurre aquí. Cuando nosotros entramos en el modo de edición, fijaros que aparecen aquí las diferentes iconos de malla para cada uno de los objetos tipo de malla. Desde aquí, desde el Outliner, nosotros podemos cambiar al modo de edición al objeto que nos interese. Ya os expliqué en un vídeo anterior que había un atajo de teclado para hacer esto, vale, pero también lo podemos hacer desde aquí. Si ahora mismo el objeto que está en modo de edición es el cubo 001 y el objeto cubo no está en modo de edición, está en modo de objeto. Si yo pincho aquí, fijaros, ha cambiado, voy a seleccionar todo porque visualmente lo vais a ver mejor, ha cambiado a este objeto y este objeto ha pasado a modo de objeto. Este está en modo de edición, modo de objeto. Si lo vuelvo a pinchar aquí, vuelvo a alternar, lo veis, ¿no? Bien. Para eso sirve esta columna que se despliega en este lateral, ¿vale? Y que recordar que teníamos aquí el show mode column que la podíamos ocultar, mostrar, ¿de acuerdo? Bien, os dejo con el vídeo, os volveré a interrumpir en un rato, ¿vale? Tenemos la columna donde están contenidas todas las colecciones y los objetos que contienen y demás, ¿vale? Y luego tenemos estas opciones que si os habéis dado cuenta coinciden con estos eh, alternadores de restricción que tenemos ahora mismo marcados, ahora solo está esto que sea seleccionable o no visible o que se renderice si yo marco esta opción y salgo veis que aparece ¿vale? esta opción es la que me hace que un objeto sea seleccionable o no seleccionable, de acuerdo si yo al cubo le desmarco esta opción, cuando yo voy a clicar al cubo no me lo selecciona la luz y la cámara sí, pero el cubo no, ¿de acuerdo? Esto lo hemos visto ya en vídeos anteriores, con lo cual no os estoy explicando nada nuevo. Nueva interrupción, os había comentado que os iba a explicar algo sobre los alternadores eh, estos y al final no lo he hecho, así que vamos para allá. Mirad, eh, hablo concretamente de estas dos opciones, esta y esta. Como podéis ver, aparecen a nivel de colección. ¿Vale? Y lo que nos van a permitir, por un lado, este sí os lo he explicado, que solo los objetos que contenga esa eh, colección a la hora de realizar un procesado o un renderizado, solo va a tomar en consideración las luces indirectas y no va a mostrar el resto de objetos. Bien, esta opción de aquí en español se llama hueco, la han traducido de esta manera, en inglés se denomina hold Out, ¿vale? Lo que va a hacer es... Que los elementos que contengan esta colección los va a ocultar, los va a enmascarar, ¿vale? Y a, a la hora de procesar o renderizar, estamos hablando siempre, ¿vale? Y en el momento en el que procesemos la, la imagen eh, de nuestra escena, va a aparecer todo lo que haya en la escena menos el hueco donde debería de aparecer nuestro elemento o nuestros elementos, ¿vale? Que van a quedar pues, con un alfa, es decir, como si fuera transparente. ¿Vale? para que lo entendáis he estado haciendo una prueba dentro de colección 2 he creado un plano que os lo he ocultado lo voy a mostrar vale. y aquí voy a marcar esto si yo hago F12 ahora para realizar un procesado ¿qué va a ocurrir? pues que en nuestra imagen lo que se va a ver voy a ponerme en el vista de cámara para que tengáis idea de lo que va a ocurrir se va a ver el plano pero este espacio que está ocupado por el cubo Va a aparecer en un modo alfa, es decir, como que no hay nada ahí. Ya he hecho un procesado previamente. Entonces me voy a ir aquí a Rendering y os lo voy a mostrar. Es esto, ¿vale? Fijaros que aparece el plano, pero la, el espacio ocupado por el cubo no aparece. Y diréis, ¿y qué finalidad tiene esto? Bueno, pues esto es sencillo. Nosotros podemos crear múltiples capas de visualización dentro del Outliner, ¿vale? Y e ir procesándolas por separado y de esta manera nosotros podemos aplicar a esta capa a esta visualización una determinada serie de efectos que no impacten en la figura del cubo que la tenemos procesada por otro lado de acuerdo entonces cuando unimos todo esto tenemos esta parte de aquí que le podemos afectar con una serie de de efectos y el cubo que también, si nos interesa, le podemos eh, afectar con otra serie de efectos y al combinarlos, pues montan la escena que queremos tener a la vista. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo aquí. Eh, voy a volver otra vez a la vista en la que estaba y os dejo con el vídeo. Bien, vamos a ver las, los diferentes modos de visualización que tenemos, ¿vale? Porque en función de los modos de visualización que tenemos, aparecerán o no se mostrarán algunas de las opciones que tenemos en el encabezado. En la primera opción de todas es Scenes o Escenas y hace una clasificación por la escena de todas las capas de visualización que contiene esa escena del mundo que es el, el ambiente o el, donde nos encontramos la escena en la que en la que estamos vale las colecciones de, ex, de escena que contiene esta escena y los diferentes objetos fijaros que no aparecen los objetos dentro de las colecciones como estábamos viendo antes aquí lo que nos hace es un resumen de lo que tenemos en la escena y esto puede ser funcional en aquellos archivos que estemos trabajando donde dispongamos de múltiples escenas para poder ver en cada una de las escenas qué es lo que tenemos para por ejemplo poder dirigirnos a esas escenas o poder trabajar con ello o copiarnos algún objeto o hacer alguna cosa el siguiente modo es el View Layer, ¿vale? que es la eh, capa de visualización. Y aquí esta es la disposición natural con la que, eh, tenemos, eh, con la que interactuamos habitualmente con el Outliner. ¿vale? Es cuando entramos en Blender la disposición que tenemos. Y se muestra la escena de colección, las colecciones que componen. Eh, los, en las que hemos distribuido los diferentes objetos y los objetos que contiene cada una de esas colecciones. Además, en cada objeto podemos desplegar y podremos ver sus datos de objeto, ¿vale? El cubo tiene datos de objeto y además, fijaros, aquí aparece un parámetro de textura y si lo despliego aparece un material, ¿de acuerdo? porque por defecto todos los objetos tienen un material asignado, ¿de acuerdo? O sea, que podríamos ir profundizando en, esa, en esos niveles. La luz también, vemos sus datos de objeto, ¿de acuerdo? La siguiente es el video sequencer o el editor de vídeo, ¿vale? Como no tenemos ninguna animación ni nada, aquí no aparece nada, pero en caso de que tuviéramos algo, pues nos mostraría la información eh, ordenada, de una forma similar a la que habéis visto. Luego tenemos la información del archivo de Blender, donde tenemos el archivo en curso, el actual, el, el que tenemos abierto, con todos los pinceles, las cámaras, las colecciones, imágenes, luces, etcétera Aquí está todo lo que contiene el, el objeto, el fichero, ¿de acuerdo? Y podemos desplegar y podemos ver todas las opciones que tenemos de pinceles, por ejemplo, o... De la cámara, que solo tenemos una. Colecciones, que tenemos las que hemos creado. Aquí podemos ir profundizando. Y sí contiene los objetos dentro de las colecciones. Pero también tenemos los objetos aquí abajo. ¿Vale? Cámara, el cubo. Y aquí los mismos tres objetos. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, aquí tenemos una visual de todo lo que hay en el archivo. ¿De acuerdo? Y podemos trabajar con ello como podamos, ¿vale? Luego tenemos eh, la Data API, aquí tenemos la versión, las cámaras, y tenemos nuestra cámara con todos los datos configurables de nuestra cámara, ¿vale? También tenemos la escena, con todos los datos configurables o parametrizables de la escena, objetos exactamente igual, ¿vale? El cubo con todos sus datos parametrizables ¿vale? y así con cada uno de los elementos que tenemos en nuestro, en nuestro archivo de Blender, ¿vale? los datos del archivo de Blender. ¿vale? Luego tenemos el Library overrides. Como no tengo ninguna de estas, pues no aparece, ¿vale? pero las vamos a ver en, en la sección de modelado. ¿De acuerdo? No sé si es en la sección de modelado concretamente, pero la tenemos, eh, tengo previsto el vídeo para dentro de, de no mucho tiempo. ¿De acuerdo? Eh, donde hablaremos sobre las library overrides. Luego nos queda el orphan data. Orphan data o datos huérfanos son todos aquellos, eh, todo aquello que tenemos dentro de Blender que no está vinculado a nada. En este caso solo aparecen los, eh, los pinceles, ¿de acuerdo? Pero si yo, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Voy a tomar este elemento, lo voy a duplicar, ¿vale? Y este cubo nuevo, lo voy a poner aquí para que lo veáis, este cubo tiene un dato de malla, un dato de objeto tipo malla, que es cubo 001, ¿vale? Ahora mirad lo que voy a hacer. Voy a decirle que no, que este cubo va a contener los datos de objeto de este otro cubo. ¿vale? Y fijaros que ha aparecido aquí. Nos ha aparecido un nuevo dato huérfano, una malla concretamente. ¿Y qué malla es? Cubo 001. ¿Por qué? Porque no están asignados esos datos de objeto a ningún objeto en este momento. Al ponerle a este cubo los datos de objeto de este otro, los he instanciado. Y los datos de malla originales de este cubo ya no están asignados a ningún cubo, con lo cual aparecen aquí. Es un dato huérfano, ¿de acuerdo? Es decir, que si tuviéramos información, después de haber estado trasteando con Blender, que no localizamos de ninguna manera, no perdáis opción de ir aquí y echar un vistazo. Pueden que, que esa información que estáis buscando esté aquí, huérfana, sin asignar absolutamente nada. ¿vale? Si no eh, protegemos esta información de ninguna manera, una vez que cerramos Blender, eh, después de grabar nuestro objeto, o sea, nuestro fichero y demás, todos los datos huérfanos se eliminan, salvo que estén protegidos. Este no lo está, los pinceles están todos protegidos. ¿Vale? Con lo cual los pinceles seguirán apareciendo, pero una vez que yo guarde mi archivo, cierre y vuelva a abrir, este, esta malla va a desaparecer. ¿De acuerdo? Además, aquí adicionalmente hay una opción para purgar la, los bloques de datos de, de los datos huérfanos. ¿vale? Es decir, quitaría esto. Y eh, aquí podemos especificar qué tipo de... de bloque de datos queremos visualizar si queremos centrarnos en uno específicamente vale aquí están brush si yo filtro vale al filtrar aplica el tipo de filtro que, que estoy haciendo es decir si ahora pongo brush aquí se aplica el filtro solo para los pinceles y solo muestra los pinceles y si desmarco me muestra toda la información todos los bloques de datos porque una cosa que no os he dicho del, al principio y que realmente es así, es que lo que contiene el listado o el outliner, cada una de estas líneas, es un bloque de datos. ¿Vale? Con esto tenemos una visión general de qué es el outliner ¿vale? y cómo dispone la información. Ahora queda en nuestra mano que esta información esté ordenada creando las colecciones que sean menester, así como asignando los objetos que correspondan a cada una de las colecciones. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.